Esto que tiene que ver con que el municipio exime en, en la tasa de seguridad y higiene a hechos comercios y ellos comienzan a, a vender el kit escolar para, para inicial, para jardín, para primaria y para secundaria con un 30% de descuento. Nos parece que, que es importante hacerlo, que es un compromiso con, con nuestras vecinas, con nuestros vecinos que, que la están pasando mal y el agradecimiento ¿no? en este caso a las librerías y a los comercios de Urlingan, del TC y William Morris por, por hacer este acuerdo ...de exhibición de tasas, exhibición de impuestos... ...y de una reducción en un 30% en lo que es el kit... ...el kit escolar necesario... Para, para los nenes de jardín, para las nenas de jardín, para los chicos y chicas de, de la escuela primaria y también el kit inicial para los chicos y las chicas de la escuela secundaria. Va a estar identificado este acuerdo que hemos hecho eh, en cada comercio, nosotros lo vamos a comunicar a través de, de, las, de las redes sociales y, y también en forma presencial esta, esta promoción que estamos haciendo y puede acceder cualquier vecino, por supuesto, para, bueno, para abartar costo para que, para que los chicos puedan tener los útiles necesarios para poder comenzar las clases. Lo más importante en este caso es ayudar a los vecinos a cuidar su bolsillo. La crisis económica está y se va, se va a intensificar desgraciadamente. El Gobierno Nacional no, no encuentra cómo resolver este problema y, y nos parece que es una tarea y un compromiso nuestro de los intendentes, de este intendente, de, de cuidar el bolsillo de los vecinos, como lo hicimos con, con el pan popular, con nuestros panaderos y con nuestras panaderas, como hemos hecho en la defensa de, de las farmacias de barrio, a partir de, del intento de Pharmacity venir a, a romper ese mercado, lo estamos haciendo ahora en esto que va a ser un 30% de, de, de reducción en los costos a los, a los kits escolares.